Hola, hola, buenos a todos. Aquí se contando un día sobre la Y hoy volvemos con Evil Genius 2. Vamos a conseguir, o, o la idea es ir a mejorar la investigación. A ver dónde estamos, que nos situemos todos. Vamos a ir mejorando la investigación. Completaremos esto, no pero más. lo importante Ajá. ahora es conseguir las escaleras. Vamos a ir a. Uh, ¿podemos iniciar esta.? Ah, bueno, no. ¿Solo tenemos un analizador de impactos? Ah, no, no. Tenemos dos. Vale, vale, vale. ¡Ojo! Vale. Ok, ya han caído algunos muertos. Maravilloso. Vamos a... ¿Podemos capturar esta? Gol oh. ¡Lol! Iván está aquí... No, se los hace, ¿no? Vale, bastante sencillo. capturados ¿no? Eso es, vale, nos lo llevamos para allá. Vale. Eh, eh, eh, vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejarnos la pasta en los archivos, objetos... Vamos a meter... Aquí tenemos hueco, efectivamente. Un poquito, eso es. Aquí podemos poner otro... Eh... Mm, mm, mm, vamos a rellenar por aquí Me parece correcto No, vamos a Acabar de rellenar Esta zona que tenemos nosotros aquí Porque esto hay que Quitárselo de medio, esto también Esto también Vale, vamos a Aquí, eso es todo esto es dinero que ganamos ¿eh? vale tenemos un montón de espacio para poder construir y estamos desaprovechándolo vale, perfecto, bueno, vamos a mover eso ahora aquí tenemos bastante laboratorio esta sala, no recuerdo por qué la queríamos aquí pero bueno, ahí está vale, ni tan mal bueno, la gente tiene sitio de sobra para dormir Vale, a ver, veamos. Vale, vámonos al mapa mundi. ¿Qué, ¿Dónde necesitamos actividades? Vale, aquí estamos parados. Tres guardias, tres trabajadores para eliminar. Vale, vamos a meter aquí tres guardias. ¿Iniciar? Sí, porque no tenemos otra cosa que hacer. ¿Aquí qué tenemos? Seis guardias. Vale, y nos dan una pasta aquí. Por, por tiempos bastante. 30 informes... Vale o Guardias, sí Nos estamos quedando sin guardias Pero bueno, eso ya es problema del futuro Ojo, vale, ya tenemos el repetidor de nivel 2 Vale, cerramos esto y ahora volvemos para allá Cinco científicos Uff, esto es un super hinchazón de oro Uh, aquí tenemos otra Dos guardias, dos científicos, dos botones mm, no Vale, esto... Vale, vamos a hacerla. Nos... Bueno, derrochamos científicos, más o menos. Tenemos que investigar tres botones. Aumenta temporalmente el número de turistas que vienen a la base. Vale, me parece bien. Vamos a meter esta. Sí, confirmamos. Vale, volvemos a la base. Y lo primero de todo. A ver, investigación. Las escaleras. Empezamos. Vale, ahora bien, vamos a desactivar esto, desactivar esto, desactivar esto, desactivar esto y desactivar esto, y vamos a activar esto, encender, encender. Vale, de hecho, diría que podríamos coger y meter aquí un poquito más de inversión y meter un otro analizador de impactos, aunque ya nos queda poquito y a lo mejor nos tenemos que deshacer de estas posibles futuras mejoras, ¿vale? Vale, vale, vale, ¿qué más tenemos? A ver, por aquí, objetivos. Uh. ah, vale, nuevo objetivo. Me parece correcto. Vale, aquí, ¿qué podemos construir? A ver, a ver, a ver. A ver. Objetos. Repetidor radiofónico avanzado. Uf, así cuadrado. Me ocupa menos. Mmm... No lo tengo yo muy claro. Vale, vamos a construir primero. Vamos a aprovechar aquí como esta zona. Para poner... Vale, vamos a poner uno aquí. Vamos a poner otro aquí. Vale. Y otro aquí. Vale, vamos a aprovechar estas zonas de esquina. Aquí no... Pero sin embargo, así sí. Vale, uh, vale, vamos a confirmar esto. No vaya a ser que nos quedemos sin energía. Que con esto consumimos bastante, bastante energía. Vale, vamos a aprovechar. Vamos a quitar esto de aquí. Venga, vamos a ser listos. Eso sobre todo. Vale, vamos a vender esto, vamos a vender esto. Vamos a vender esto y vamos a plantar... Uno aquí, ahí, maravilloso Otro aquí Otro aquí Uf, vale, vamos a vender esto Y así que nos vamos a quedar, confirmamos ¿Y no vamos a tener oro para esto? Hombre, yo diría que sí, ¿no? Con la, la verdad es que con la cantidad de pasta que generamos me parecería un delito Que esto fuera mentira A ver, vamos a sacar a de aquí Me parece peligroso que este señor esté aquí pero bueno. Y hasta que generen más traga perras etcétera. Bueno, ¿cómo no vamos a tener dinerillo para esto? Has vale, maravilloso. Uh, vale. A ver, escoltamos prisionero. Aquí. Escoltamos prisionero. Aquí. Bueno, el otro aquí, ven. Y lo reconvertimos para que sea de los nuestros el analizador de impactos va bastante lentillo 9% tenemos es una mejora importante pero podrían darse un poquito más deprisa vale ¿qué más tenemos? uh vale elimina la tensión poco a poco vamos a meter esta que son los 10 informes y ya está ¿qué otra zona tenemos así más o menos lista? esta vale que esta ya habíamos dicho que no por lo que entonces que temporalmente el número de turistas No son costillas así que no tenemos más remedio que cerrar mientras le sacamos unas cuentas de la a un Gracias pobre este invitado. Uf, esta es una pasada, ¿eh? Vale, vamos a reducir el número de turistas y nos quitamos botones de encima. ¿Qué tal vamos a la hora de generar? Mm, muchos científicos parados, ¿eh? es una lástima, pero bueno, es lo que hay. Vale, generamos botones. Todo esto se puede mejorar. Porque es que si es posible mejorar esto, vale la pena que ampliemos aquí esta zona de... De entrenamiento. Vale, vamos a mover las taquillas. Movemos taquillas, vale, para acá. Movemos taquillas para acá. Vale, tú te puedes mover un poquito más incluso. Vale, perfecto. Y esta la podemos meter por aquí. Vale. Además, el tipo de sala. Vamos a coger salas de entrenamiento. Esto es. Vale. Y vamos a hacer que todo esto de aquí. De hecho, vamos a poner un poquito de muro. Vale. Y esto lo vamos a convertir en sala de entrenamiento. Porque si nos cabe nos cabe perfecto ganamos aquí espacio eso es y a poquito que ganemos aquí nos cabe una máquina seguro vale podemos coger y reventarnos todo este muro de aquí vale y generar este muro aquí está correcto vale y hemos ganado un vale Entiendo muy bien la jugada ¿Qué pasa aquí? Vale, y esto es de dormitorio Vale, ya no falla Entonces, para salir de entrenamiento Vamos a ponerle una puerta Uy, no Objetos, una puerta No tenemos otro tipo de puerta Bueno, pues así se va a quedar Vaya hombre. Vaya hombre. Vale, aquí está de tierra, perfecto. Y ahora esto. Eso es, vale. Y plantamos ahí una puerta como Dios manda. Vale. Y a lo mejor nos sale a cuenta. Los guardias no son una zona de embudo. Eh, ¿podemos habilitar esto? sí, pero no tenemos, vale, vale, vale, bueno por el momento así está bien, a ver si podemos poner otra de botones porque se usan bastante para, para entrenar y demás, si más, pues... hay demasiados espesos en la guarida eh, podemos tratar de capturar, bueno más o menos con esto está bien pero ganamos bastante pasta, o sea, esto está muy, muy, muy, muy bien. Eh... este me lo captura ¿Va por él? Venga, maravilloso. Maravilloso. Uy, uy, uy, uy, ¿qué ha pasado aquí? Objetivo nuevo. Mata a saboteadores de sable. Vale, mata un saboteador... Mata investigadores de Smash, eso ya según. Conforme venga. Vale, esta me da una pasta, pero es súper problemática. Oh, tenemos esta que son 5 guardias y en 10 segundos sacamos 15.000. Me gusta. Vale, ¿qué vamos a invertir o cómo lo vamos a invertir esto? ¿Qué podemos mejorar? Vale, esto está bien porque está funcionando así, ya toda pastilla. Así, sí. Tenemos 8 de transmisión posible. Vale, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Es que es eso, el, el rollo Stein tenemos que hacer o, o generar bastantes más eh, esbirros o conversiones de esbirros de los que en verdad tenemos. Así que vale, vamos a modificar las cosas. Esto no porque aún están trabajando en ello, pero vamos a coger esto de aquí, vamos a rotarlo, lo movemos. Tal que así está bien Vale, maravilloso Vamos a meter esta de técnicos Aquí ¿cabe? Por el momento Sí, pero es que vamos a mover Esta de los técnicos Aquí a esta zona uh, Vale, si la ponemos aquí no nos cabe otra mm, Es que aquí está bien Vale, la que vamos a mover Es esta aquí Ah, no, porque puse la puerta oh, Estoy tonto Vale, a la de los aristócratas La movemos para allá ¿Cabe? Perfecto La de los guardias Uf, no cabe aquí Aquí sí ¿Y aquí? No mm, mm, mm, mm. Odio que no quepa nada, eh Uh, de hecho aquí se puede poner perfecto Y la otra de los guardias cabe aquí No, ahí no va a caber Vale, pues hemos hecho remodelación Para bastante poco, la verdad Porque otra de botones Aquí no cabe ni de mí Uh, aquí sí Vale, pues pongo hasta aquí Confirmamos no me mareo mucho más. Uy, uy, Vale. No me mareo mucho más. Y ya está. Vale, bueno, más, más o menos lo hemos podido adaptar un poquito. Está bien. Vale, vamos a meterle el turbo aquí. Un investigador de yunque. Vale, escoltamos prisionero aquí que nos dé sus informes. Vale. ¿Qué más cosas tenemos aquí por recoger? Botones para sacar oro. Botones para eliminar tensión. Vale, vamos a meter esta de los botones y sacamos oro. ¿Qué más tenemos? ¿Dónde más estamos trabajando? Aquí podríamos continuar trabajando. Y si mejoramos esta base... Vale, vamos a mejorar la base. Sí, es que esto yo creo que va a ser bastante clave. Estas es de nivel 2 ya. ¿vale? oro por tiempo, 5 técnicos se me da un montón de pasta vale, a ver, a ver, a ver, a ver eliminar tensión de la zona vale, vamos a meter esta aquí iniciamos maquinación confirmamos vale, volvemos para casa vamos a continuar haciendo aquí nuestras pequeñas reformas con los dineritos la caja fuerte esto tiene que estar vamos a rebosar no tiene que haber nada vale perfecto perfecto otra vale, maravilloso aquí cabe sí vale me gusta confirmamos y es que así vamos aumentando el, el tamaño máximo del bote Vale, investigadores de Juni Que tienen que venir ahora Estos los pasamos por la piedra. Uh, la cantidad de pasta que hay aquí Vale, perfecto eh, ¿Cuándo van a entrar? Venga, los esperamos A ver, a ver ¿Qué nos queda? Uy, vamos a meter otro de investigación eh, Otro banco de datos de estos Analizador de impactos En el laboratorio ¿Dónde está? Aquí Objetos Analizar de impactos, sí Uy, ¿por qué no cabe? Ahora Vale, confirmamos Lo quiero y es totalmente necesario Para continuar investigando Aceleramos esa... Ya han venido Tengo mis dudas, ¿eh? Dios, que lo tenemos llenísimo Y las tragaperras generan dinero solas Es genial Ahí están No, no están aún No, aún no están Dios, cómo puede haber tanta gente Ahí están Vale, los matamos Los matamos quién no lo puedo seleccionar tío? Ahora Vale. Buah, que Los mataremos ahora cuando vengan a la puerta y ya está. Uy, Iván. No, no, no. Vale. ¿Qué más tenemos que hacer por aquí en el mapa mundi? A ver. Aquí. Por aquí. Vale, esta ya tenemos una de nivel 2. Perfecto. Eliminar tensión. No. Botones. Aumenta el número de turistas. Venga, vamos a aumentar el número de turistas. Esta es literalmente para quitarse botones de en medio, ¿eh? ¿Vale? Y continuar la rotación de, de los entrenamientos, y si eso está bien, me gusta. Vale, bueno, si los podemos poner a entrenar ya, maravilloso. Vale, vamos a salir. Uh, vale, ya tenemos escaleras, perfecto. Entonces, ahora, menú de investigación. Vamos a poner la pala técnicas, mineras avanzadas. Vale, por 40.000 vamos a enchufar esto Y así podemos Ponernos a investigar Con el resto de De... Si, sí, ¿no? Estoy arrancado Vale, perfecto Vale, a ver, a ver Despacito Porque vamos a poner escaleras Y vamos a empezar a bajar de piso Escaleras ¿Dónde vamos a poner esto? Buena pregunta Y, y la primera que tenemos que resolver, la verdad Aquí sería como la zona perfecta. La cosa es. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar el tipo de sala. Vamos a coger el despacho de Iván y vamos a hacer que sea toda esta sala de aquí. Maravilloso. Vamos a coger y vamos a mover esto aquí. Vamos a coger y vamos a mover esto aquí vamos a coger y vamos a mover esto aquí vamos a mover esto aquí nos falta nuestro lanzacohetes Aquí perfecto que no intimida ni nada que va vale vamos a coger tipo de sal esto también esto también y vamos a poner una buena puerta vaya hombre que siempre me pasa igual tú Vale, vamos a poner aquí la otra piedra. Vamos a poner aquí la puerta del refugio privado. Vale, confirmar. Luego, ahora, además, todo esto lo pasamos a ser pasillo. Vale, y hacemos aquí una escalera. Conecta con el piso 3. Vale. Perfecto. Conecta con el piso 2. Técnicas mineras avanzadas, porque en el piso 1... No cancelará. En el piso 3. Vale, bueno, a ver, me puede valer para minar, literalmente, las cosas aquí. Pero tenemos que pasar aquí en el piso 4. Uf, es que el spot perfecto es como por aquí en medio. Vale, vamos a quitar. Vale, vamos a confirmar esto por el momento. Pero vamos a mover cosas de transmisión. Ojo, ojo, ojo. Minions, seek and destroy this intruder. I have of an intruder in the lair. Kill Venga, ¿dónde están los guardias? Vale, vale, vale. Bueno, ahora organizamos lo de los pisos, pero la idea es bajarlo lo más pronto posible. Mantenencia completada, maravilloso. Venga, dos para casa. Me gusta. Ah, vale, tienen que reponerla. Vale, vaya, decía yo, digo, what. Vale, entonces, vamos a coger y vamos a mover esto de sitio. Mover. Aquí, de hecho, vamos a venderlas. Vender y vender. Vale. Entonces... ¿Vale? Esto es perfecto porque aquí me cabe alguien. Aquí me cabe si otro alguien, ¿vale? Y confirmamos. Pero además vamos a coger y vamos a hacer. Vale, a ver. Aquí vamos a meter pasillo. Sí. Vale, y justo aquí cabe la escalera para bajar. Sí, maravilloso. Bajamos, ¿vale? Conectamos con el piso. 3 Contamos con el piso 2 Vale Y el piso 1 que estaría aquí Vale, necesitamos la super Minería Vale, que estamos en ello ya Entonces, poquito a poquito Vale, organizamos esto, a ver No, es un no parar ¿eh? Esto es Vale Ok, aquí nada Vale, vamos a eliminar la tensión poco a poco. Iniciar maquinación. Sí, vale. Y po poco podemos hacer ya. Vale, en esta. Tres botones para eliminar tensión. No, seis botones para ganar dinero durante una hora y pico. Me lo quedo. Uy, ¿aquí que teníamos? Vale, nada no. no hay más, no hay más, no hay más. Uy, quedan tres regiones aquí. Vale, esta necesitamos eliminar tensión. Elimina tensión poco a poco. Aumento, elimina tensión, dinero. Vale, vamos a eliminar tensión poco a poco. Toda la tensión poco a poco. Además te lo especificas, rollo, toda. Vale, esto es dinerito, esto me viene muy bien. El número de turistas en la base. Vale, vamos a aumentar el número de turistas en la base, que son 30 segundos. Y ahora enchufamos la otra sección. Vale, ¿tenemos capacidad de transmisión suficiente? Sí, vale, pues vamos a mejorar esto. Y además, volvemos a la base. Ahora volveremos ahí. Piso 4, que es nuestro piso. Vale, perfecto. Vale, hasta la pastilla, por favor. Vale. Eh. Vendemos esto, vendemos esto, vendemos esto, vendemos esto... O sea, hay que ser capaces de conseguir el máximo de oro posible. Eso es importante. Entonces, a cuanto más podamos almacenar, mejor. Vale. Aquí y aquí, aquí y aquí. Además, esto, al fin y al cabo, es una inversión, ¿no? No lo estamos gastando para luego poder conseguir más. Así que perfecto. Vale, vale y vale... Vale, esto es un poquito trambólico, pero bueno, nos sirve. Eh, nos. ¿Tenemos dinero? Bueno, de sobra. Vale. Eh, colocamos esto aquí. Y esto aquí. Y esto aquí. ¡Madre mía, qué dinero! mil nos vamos a gastar! Vale, pero bueno, como lo generamos prácticamente de la nada. No. Los... O sea, conforme vamos gastando, vamos sumando, así que perfecto. Salary. Hemos pagado hey. los esbirros. Uh, cuidado, eh. Vale, vamos a gestionar esbirros. Vamos a aumentar el número de botones que, vamos, que queremos. Vale, vamos a plantar aquí 18. Eso es. Vale. Ciencia. Científicos también. Fuerza. Vamos a subir los guardias que tenemos a 14. Los mercenarios también, también. Vale. Vale, hemos vuelto a completar maquinaciones. Vale, esta, mini, esta se ha completado. Eliminamos tensión, eliminamos tensión. Uy, aquí faltan misiones. Vale, aquí tenemos. Por 10 segundos. 12.400 por cada segundo. Vale, pues nada, arrancamos esta, que esta es un momentito. Y hemos petado la base, pero bueno No pasa nada Contentos estamos Diez trabajadores nos quitamos de encima Por cinco informes No, si es que informes tenemos de sobra Vale, vamos a meter esto Que sacamos científicos Perfecto, y así ya estamos al tope Venga, esto hay que conseguirlo Necesitamos esa minería A los biólogos me valen paz Uh Vale, esto que no lo sabíamos O sea, los, los biólogos Generan muchísimo más Puntos de investigación que, que los investigadores normales Vale, pues no, con esto Tiramos para adelante Vale, ok, aquí tenemos Vale, aquí hay que eliminar tensión Vale, este y nos quitamos a tres Bueno, esta es más instantánea Vale Dios, mira, mira, mira, mira. Vale, perfecto Podemos mejorarla Vale, sí, perfecto Es que si vamos sacando maquinaciones de mayor calidad Es maravilloso esto Vale, habría que investigar los pisos de abajo O al menos empezar a construir los pisos de abajo Con eso ganamos espacio y está muy muy bien Vale, vamos a meter aquí Para que nuestros agentes descansen No cabe que esta está muy pegada a la puerta vale, perfecto y ir generando el flujo de caja ese que hemos dicho y ir reduciendo lo que nos gastamos vale una red criminal ha sido mejorada vale, esta. con esta gastamos guardias, seis guardias uy, con esta vale, vamos a mandar guardias aquí Perfecto, ¿dónde está la otra que está inactiva? Aquí, eliminar tensión. No tenemos... Ah, mira, aquí está la otra. Uf, no. Vale, vamos a poner a gente a generar informes, me parece a mí, a tope. Oh. Nos lo cargamos, por favor. El piso abajo O sea, literalmente vienen aquí O sea, aparecen aquí Y es como vale Pero de momento no vale para nada no. <risa> Nah, habrá que poner Hay que poner puertas aquí Pero vamos de qué manera Vale, y más seguridad. Bueno, veremos, no pasa nada si se nos escapa. Vale, ok. Uy, parado, ¿por qué? Nos faltan científicos de Nayabri. De ciencia. Científico, biólogos. Vale, vamos a meter más biólogos aquí. Vamos a meter más científicos aquí. Y vamos a entrenar a esta gente porque no, no sé, es no está bien esto. Vale, bueno, poco a poco iremos generando más. Vale, lo importante es que eso no pare de generar gente y ya está. Vale, lo dicho, vamos a meter aquí una puerta, objetos. No teníamos puertas mejores. Vale. a dar dos por aquí. Perfecto. Tipo de sala. En el pasillo no tiene más puertas de distinto tipo. No, no, no, confirmar todo Vale Y ya son cositas que vamos añadiendo A nuestra seguridad Pero bueno Vale, lo dicho, lo vamos a dejar por aquí Estamos ya casi, casi, casi A punto de conseguir Esa, esa nueva zona de De prospección Para la entrada al, al nivel inferior Para meter la máquina Del caos del fin del mundo y nada, con eso avanzaremos en nuestro siguiente capítulo. cada estamos más cerca, no hay que desesperar. Paciencia y continuamos en nuestra conquista del mundo. Así que nada, eso es todo por hoy, espero que os haya gustado. Y nada, recordar lo de siempre, seguimos en Twitter a los dos, tanto aquí como a mí, que van a estar los tres a la descripción, pues comentamos un poquito de todo. También recordar seguimos en Twitch, que abrimos directo de vez en cuando.